Un hombre fue encontrado muerto en el paraje La Fina, carretera Pimentel-Castillo. Se trata de Jaime Félix Monegro, de 60 años, residente en la estancia, municipio de Pimentel, quien murió a causa de los fuertes golpes que recibió en la cabeza. Al principio se dijo que fue chocado por un vehículo, pero luego un hijo presentó dos cartones ensangrentados, por lo que se pide a las autoridades practicarle una necropsia al cadáver para determinar las causas de su muerte.